A vamos a tratar de dar el mantenimiento que sea normal que no se cierre también doña Katy me da permiso de grabarle unas preguntas que le voy a hacer con video sí, sí pues, bueno dígame si sí. no sino, pues no la grabo y ya no pasa nada No tiene nada. nada. <risa> don Catarino nos da permiso ah bueno este doña Katy qué ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hay de nuevo? la, la tierra y, y las la cenizas, el vidrio, que pues el, yo todos los los botes, yo a las cosas. Todo el tiempo juntaba un costal de botes y íbamos a una cosa. Y yo ahora no, pues ahora ya veo que el, el vidrio también se es para trabajo. Y no, pues nadie me iba a imaginar que fuera a tener un día una chimenea como esta. Porque nunca lo había pensado. Yo le decía a mi esposo, mejor que me comprara una estufa. ¿Pues también? <ríe> le decía yo, mejor ya, para estar batallando con esta lumbre y con esta leña, porque ves veces está la leña mojada. Y yo le decía, no, pues mejor este cómprame una estufa. Y él decía, no, pues con qué, pues si no hay ni, ni gastos ni nada. Claro. Y pues aquí pues tratamos ahí, estrenándola a ver cómo funciona, pero parece que sí va a funcionar bien. ¿Y de leña? ¿Cómo la nota? ¿Come pues mucha lo, leña o no, no tanta? No, lo, lo, lo claro que le digo ahorita a mi hermano, dijo, ¿tienes chimenea nueva? Le digo, sí, pero lo, lo peor es que ahorita no tengo ni un leño para echarle. <risa> pues ya le están cortando ahí. Oiga, pero con las varitas esas... Se, ¿Está jalando? Sí, y vamos, se calienta sí. de rápido. Así estaba esta, con puro de voy voy hacia tortillas, o frijoles. Pero ya cuando yo creo se desbarataron los estos. ¿Los tubos? Sí, tuvimos que aplicarle leña más, más gruesa. Ya. Sí. Y Está bien. mañana la voy a calar con las tortillas, porque ahora no la calé con las tortillas, nada más. Nada más recalentando. Comida. Hice la comida nada más. Ya mañana, mañana hago las tortillas a ver, a ver cómo sale. Muy bien. Yo espero que sí van a salir bien. ¿Y su viejo aprendió algo al, al construirla? Debe de haber aprendido porque le dije yo que pusiera cuidado para que luego para hacer otra obra más lejos. A ver, don Cato, díganos, ya lo pesqué comiendo. No, pues si se podría, ¿por qué no? ¿Qué aprendió? La inteligencia de uno, planteo que sí pero los capaces de hacer unos días ahí. ¿Y qué, le, qué aprendió? ¿De qué se acuerda que no sabía? No, Pues de varias cosas que aprendimos, de que pues, vamos a poner, pues yo no sabía que se le echaba cal, cemento, tierra, ceniza, pues, todo revuelto. Todo revuelto. Está bien. Está bien. Más que, que todo, más. pues es una cosa que pues, nunca la habíamos visto. ¿verdad? Y también pues, agradecerle a ustedes y a esas personas que están por allá, ...arriba, que son las principales cabezas grandes para nosotros y, y que es un agradecimiento ante todo. Y ustedes que nos han hecho llegar esto por acá, porque pues, pues cuando habíamos visto Ustedes son los primeros ¿eh? acá por Nuevo León, bueno al menos de esta temporada con los que hacemos este proyecto. Le, eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que otras comunidades tengan también este tipo pues, de proyectos? Hay varias comunidades que tienen la necesidad también como nosotros, porque pues son partes que, pues es mucha economía, vamos a poner pues en, en cuestión de, pues de todo, hasta de la, pues de como quien hizo? dice, la, la, la, cabeza, la, la cabeza principal, que es la, la señora, porque cuando renegaba con la lumbre me llegó a decir, hombre, me dan ganas de aventar este mugrero, <risa> y ya no les cocino, <risa> dice. <risa> ¿No crees? Sí, es que... No ¿Sí? le crees creer que aquella no. sala para separatada Y no, mire, y aventaba humo por aquí, por los lados por Y el este lado. por el este tubo Y no, leña y leña y leña Y que le digo, no hombre, ya estoy bien fastidiada todos los días con esta chimenea Yo mejor lo que voy a hacer, se da que no me traen leña buena Pero no me yo que la voy a andar para hacer y mejor me voy. Lo... Oye, <risa> Oiga, de ¿qué, ¿qué material es? Este es como lámina es Toda. Una camina, sí, pero adentro aquí lleva un. Ándele. Vamos a ver. Aquí, aquí se le rellenó de, de tierra. También aquí. para aislarle sí. del calor. Entonces acá tiene ladrillo abajo. Abajo. Sí, son ladrillos. Parece que son seis, uno, cinco, ¿y Y entonces aquí lleva otro intermedio. Pero yo ya no hallaba ni que fuera bueno ah, para la chimenea. Mía. Y es que ahí tiene que bajar el humo, sí. luego subir. Sí. Entonces ahí Entonces, se atora y regresa. Tenía aquí otro jugo, otra laminita, pero mi esposo se la cortó para ver si ya dejaba de batallar. Pero no, fue igual. Las <risa> <risa> batallas. Y no, ya de repente amarró los estos con un alambre y ya funcionaron bien. Um, sí, ya. Yeah. Pero... Sí, yo le decía que no. Don Cato, ¿y cómo ve? ¿Se, se le daría buena idea con eso que ahorita dijeron los dos? Que para hacer estas mismas en otras, en otros ranchos, ustedes de aquí que ya, que ya le saben más menos y que ya conocen cómo funciona, ustedes puedan construir otras Creo después. ¿Le gustaría? Sí, como no. sí, Bueno, sí. pues vamos a ver. Les decimos allá los del DIF que ustedes a lo mejor pueden ser los próximos contratados. Sí. ¿Cómo ve? Sí, está bien. Apenas para muestra hacer una aquí mientras para que se quise. Sí, hacer una para vamos a poner, pues aquí están estas gentes que están por aquí en el, si, en, mi hermano... en el portrero, a lo mejor vamos a tener que ir a darle la mano. No, sí, va, por puerta, favor. Ándele <risa> ¿Y, y así... Sí? Si ustedes... Se, los, es más, los que, los que vayan a construir allá, los que... yo voy a pedir reporte y ahí yo ya voy a saber a quiénes les puedo... ¿A quiénes puedo yo recomendar para que vayan a otros ranchos sí, después? Sí, sí me gustaría, ¿por qué no? Pues arrímese ahí con, con Vicente, él se iba a aventar la... ¿Eh? Vicente y... Vicente no, y Javier. Se no, no, no, dijeron bien. ellos dos que se iban a aventar la, la chamba allá abajo para ayudarles. Sí, acompañan. Sí, sí, sí, sí. Bueno... Y sí, ahorita dijo, mi hermano dijo que si no les había sobrado una por ahí. <risa> <risa> le platicó cómo las hicimos, sí. que no las trajimos hechas. Sí, sí. <risa> No le sobró material, material para que, pa que me renten por ahí, para hacer la mía allá en Corrales, porque vive en Corrales, le digo, no, pues no sé, si le haya sobrado un le digo no sé. Claro. No, pues esto es una cosa que pues, verdaderamente, como le estoy diciendo, se los agradece bastante lo que han hecho con nosotros por acá, porque estamos en un lugar, como quien dice, por muy lejos de, de la cabecera municipal, en, principalmente lo que tenemos, el transporte de aquí allá es muy difícil. ¿Ustedes están viendo? Sí. Como están, ustedes no ahorita aquí con nosotros trabajando, este, ya acabaron, ahorita ya quisieron ustedes recogerse a su lugar, ¿verdad? Pues, sí, pues ir sí, con la familia. Con la familia también hace falta comunicarse, y, y pues, tán, más que todos a lo mejor están impuestos a estar por allá. Es como cuando yo voy a Monterrey, yo claro. mi deseo es estar ya en el la puede estar, ¿Verdad que sí? Es como acá sí, Lucio también, ve. pues él también ya quiere estar en ¿no? <risa> <risa> ¿Qué? Sí, sí, sí. Y yo le dije, le digo no, pues ahora sí, porque como cuando hace bastante aire, y ya vienen los meses de los aires, pues ahora sí. Pues, ah, claro, y está y difícil este mantener el fuego, casa, ¿verdad? Ni, ni nada, porque pues va a estar aquí todo cubierto. Si a esta le desconfiaba yo de repente, y a la noche me iba a acostar, no, no, no, no. ¿sí? Si ni en la puertita. Para que, no sí, para, que, sí, para que no saliera brasa. Sí, brasa. Sí, aquí le tapa con cualquier cosita. Sí, con una lámina le voy a, a tapar ahí. ¿Y ya se ahoga el fuego? Sí, se sí, ahoga el fuego. Y no, le digo, no, cuando hace bastante aire, a veces no deja la lumbre. Como ya se va a llegar el tiempo, como si, de febrero, marzo, hace un aire, pero qué aire, que hasta casi las paredes se caen. Que te, a, no aquí en esta perder. parte tenemos una parte que que uh, Tiene una onda de aire, uh -huh. que, pues aquí es un cañoncito. En una parte que, que, que no en todos los terrenos está así, es como una onda que pasa. Porque lo he visto, allá hay un árbol que es un pino que es, se lo nombra mi padre. Es un árbol muy grande y ese árbol este, se ve en cada año que se pone amarillo. Una vez vino un ingeniero de, de Galeana, como son de los que vienen a marcar aquí. Le dijo uno de los muchachos, aquí dijo, vaya marque ese árbol porque, para que lo tumben porque ya está amarillo. Y le dije yo a ese muchacho, le dije, no, lo tumbes Le dije, porque el árbol no, Así es. no necesita que lo tumbes porque el árbol ese sabe lo que es, lo que tiene. Que el aire como que atrae alguna cosa y el pino la capta. No, no y por sé. eso se, se le seca su barba. Ah. Y vuelve el año y vuelve a mudar de, de, de su... Sí. Pero entonces, como es una onda de corriente de aire que viene... Entonces el, el árbol les habla de el, lo que viene. El árbol recibe el aire, lo malo, y lo, como que lo quiere apagar. Uh -huh. Pero cuando un árbol se ve que se seca, se plaguea. Sí. Entonces le dije el pino no está plagueado, no lo tumbe, no lo tumbe. Por cierto, mire ahí está el pino todavía. Parado. <risa> y ahorita eso está viendo que se está poniendo dónde? porque no está, tiempo. Ahí está. Sí. Bueno ahí le voy a cortar.